bienvenido a las noches infernal donde contamos historias en espeluznante yo soy el señor de mi amor estamos en el aire Ah, sí. Buenos días, estamos en el programa, semanal. Y, bien, vamos a ver los titulares del día de hoy, muy no titulares. Ar está bien, que empiece el programa, y bien. Ahora, vamos a una interesante nota que, esta historia algo pasa en el colegio. Es muy interesante. Vamos a verla. Historia. Al primer día de secundaria. Que se trataban de compañeros nuevos jamás los había visto, aunque a mí no me interesaba en lo absoluto. El profesor nos hizo que nos presentemos uno por uno hasta que me tocó a mí. Me presenté, pero solo dije mi nombre y que no deseaba. Ayer amigos solamente aprender y nada más. El profesor me dijo gracias, puede sentarse? Los demás alumnos ni siquiera me miraron. Proceso a explorar el colegio de un lado al otro Se trataba de un lugar más caro, con dos campos para hacer gimnasia de clases Dos laboratorios y cobertizos para guardar los productos de limpieza Se trataba de un buen colegio, me agradó bastante Pero cuando me adentré más al colegio había un cobertizo Pero estaba abandonado cuando estaba a punto de verlo solo un hombre Así que me tuve que volver a usarlo ese primer día estuvo bien, no hubo cosas negativas ni nada por el estilo. Llegué a mi casa. Muy cansado. Mis padres me preguntaron, oye, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Yo les dije que me fue bien y que solo deseaba. Mira mi habitación cuando estaba en cama, recordó sobre ese cobertizo abandonado. Me daba curiosidad saber por qué estaba sin uso alguno al otro día, cuando llegué al colegio, espere que sea el receso para ir a verle ese cobertizo abandonado cuando sonó el timbre, salí rápidamente del salón cuando estaba a punto de llegar un profesor. Son negrito alumno, venga para acá, que no se acerque allí yo le pregunté al profesor por qué no puedo acercarme allí y él me dijo que ningún alumno tiene permitido acercarse a ese lugar, así que me tuve que retirar de ese lado del colegio. Pasaron los días y aún me mataba la curiosidad de saber qué es lo que había allí hasta que tuve la loca idea de venir por la noche sin que nadie vigilara nada. Volví al colegio y eran las 21 h de la noche escalé sobre el muro y justamente caída, del cobertizo abandonado, fui a ver, pero estaba cerrado. Las ventanas estaban tapadas con maderas y clavos. Tirar la puerta a patadas, pero de seguro se darían cuenta que se tratara de algún alumno. Decidí retirarme del colegio e irme a mi casa. Perdí totalmente el interés o saber qué había en ese viejo cobertizo y seguí con las tareas encomendadas por los profesores cuando estaba caminando cerca de los baños, una alumna de tercer año salió corriendo asustada, gritó muy fuerte y lindo, esto hay un chico en el baño, una profesora entró a él, pero cuando salió... Dijo que no había nadie, todos los alumnos, incluida la profesora, dijeron que estaba loca y que de seguro haya sido su imaginación. Yo también decía lo mismo, tal vez se lo imaginó. Estábamos en el laboratorio, en la clase de biología, estudiando los comportamientos de las ranas hasta que la profesora tuvo que salir un momento. Y quedamos los alumnos solos mientras estábamos esperando, todos oímos como una jarra de vidrio, se cayó de su estante, todos nos volteamos a ver y no había nadie, solo la jarra destrozada. Cuando la profesora entró al laboratorio, vio la jarra y nos regaló. Nosotros le dijimos que no fuimos nosotros y que la jarra se cayó sola. Que luego la profesora no creyó nada y nos quitó puntos a todos. Estuvimos todos en el salón castigados y poco después entró el director. Él pidió explicaciones a los compañeros, pero todos dijeron la misma respuesta, que la jarra se cayó sola del estante. Ni el director nos quiso creer, dijo que todos teníamos que poner dinero para reponer la jarra. Destrozada, sin que nadie pueda hacer nada. Debimos llevar el dinero para el otro día. Estábamos escuchando la clase hasta que un compañero se fue al baño, pero poco rato después vino corriendo asustado y le gritó al profesor diciendo que hay un chico en el baño y que su piel estaba color morada. El profesor y él corrieron rápido hacia el baño y nosotros debimos quedarnos en el salón. Cuando regresaron, el profe dijo que no había nadie. Que solo les hizo perder el tiempo compañero insistió que siguió a alguien en el baño, pero el profesor lo regañó y le ordenó que se vaya a sentar. Todo esto ya se me parecía extraño que los alumnos digan que dieron a alguien en el baño que la jarra se cayera sola, que el compañero diga que había un chico y que esté prohibido ir al cobertizo abandonado. Daba a entender que los profesores ocultaban algo y no quería que se sepa le propuse hacer dos cosas volver al colegio de muy noche e investigar y la otra es buscar información del pasado del colegio por medio de internet al salir del colegio corrí hasta mi casa y preparé todo lo necesario linterna celular y una grabadora de voz un rato antes de salir comencé a investigar por internet la historia del colegio entre varios archivos encontré uno de suma importancia un chico el cual se llamaba Diego, estudiaba en ese colegio. Durante los años que estaba allí sufría de bullying ningún profesor o autoridad intervino y se suicidó justo en un cobertizo que estaba en el fondo del colegio. Se había colgado con los cordones de sus zapatos, cuando hallaron el cuerpo sin vida del joven. Nunca se supo quiénes eran los abusadores y el caso de Diego quedó inconcluso otra página revela que tal vez el alma de Diego siga rondando por el colegio asustando a los alumnos cuando terminé de investigar por internet salir de mi casa preparado para investigar el colegio al llegar frente por el muro y caí justo en el cobertizo comencé a grabar y mencionar el nombre de Diego durante los primeros minutos no obtuve respuesta alguna me acerqué hacia los baños y es allí donde comencé a hablar grabé hacia la puerta y la manija se comenzó a mover quise salir corriendo pero me contuve seguir hablando hasta que finalmente la manija de hijo de moverse grité su nombre mientras grababa por cuatro veces y finalmente obtuve respuesta la grabadora decía aquí me torturaban yo con mucho valor le pregunté ¿quién te torturaba? Diego, la respuesta que tuve fue Ningún profesor, yo le pregunté, ¿cuál profesor? Y lo último que grabé fue Martín. Ya obtuve todas las respuestas que deseaban del fui del colegio antes de que alguien me diera de camino a casa. Saqué la conclusión de que se trataba de un alma en pena que ronda por el colegio desde hace muchos años. Cuando llegué a casa guardé toda mi investigación e imprimir los archivos extraídos de internet. Ahora entiendo por qué ningún profesor quería escuchar. Debido a que es algo para no espantar a los alumnos, en fin, espera que sea lunes para sacar la verdad a la luz y averiguar quién es Martín cuando llegó el lunes. Fui a preguntarle al director por el profesor Martín, él me dijo que se trataba de un profesor de educación física, que justamente estaba dando clases en las canchas de la escuela. Cuando fui a verlo le pregunté acerca de Diego. Él comenzó a sentirse nervioso por lo que le pregunté y dijo que no sabía nada y que no lo conocía. Yo le mostré todo lo que grabé y lo que averigüé por internet. Y además, él debía dar explicaciones. Desde luego que se negó a todos y se retiró de su clase y del colegio. Pasaron los días y los alumnos siempre decían que algo les jaló el cabello. Alguien tiró las cosas de los estantes, dijeron que vieron a un chico en los baños, yo sabía que se trataba de Diego pidiendo justicia para que su alma pueda descansar en paz. Yo de mi parte lo ayudaré para que pueda ver la luz. Que bien jefecito y sus amigos se mantengan en el primer lugar. Pero todavía me quedan algunos mintos de programa todavía, y no sé cómo rellenar. Esto es un escándalo, jefecito. Todo me merecen un buen saludo. Adiós, dépida el programa usted. Sea responsable. La la la. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, y... ¡Chao! Amiga, espérenme. Yo también quiero estar usted. Me gustaría leerte en la caja de comentario.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 La señora encuentra las del historias de terror. Nos vemos después. Adiós.